suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido. Ahora sí, comenzamos. Listo el calendario de la Liga MX, así será el clausura 2022 para Santos Laguna. El torneo clausura 2022 inicia para Santos Laguna el próximo 8 de enero, enfrentando a Tigres en el Estadio Corona. Las transmisiones de los juegos como local seguirán compartidas por TUDN y Azteca Deportes. En este semestre, los duelos que la afición santista podrá disfrutar en el TSM Será ante Tigres, Necaxa, América, Pumas, Tijuana, Pachuca, Querétaro y León Quedando por definir la fecha de su último partido Que será ante el San Luis en el Estadio Alfonso Lastras Calendario de Santos Laguna para el clausura 2022 Jornada 1, Enero 8 Santos contra Tigres Estadio Corona, 19 horas Transmite TUDN Azteca Jornada 2, Enero 16 Toluca contra Santos Estadio Nemesio 10, 12 horas Transmite TUDN Jornada 3 Enero 23, Santos contra Necaxa, Estadio Corona, 19 horas, transmite TUDN. Jornada 4, Febrero 6, Atlas contra Santos, Estadio Jalisco, 18 horas, transmite Easy. Jornada 5, Febrero 12, Santos contra América, Estadio Corona, 21 horas, transmite TUDN. Jornada 6, Febrero 18, FC Juárez contra Santos, Estadio Benito Juárez, 20 horas, transmite TUDN. Jornada 7, Febrero 27 cruz azul contra santos estadio azteca 19 horas transmite tu dn jornada 8 marzo 2 santos contra pumas estadio corona 21 horas transmite tu dn azteca deportes jornada 9 marzo 5 chivas contra santos estadio acron 21 horas transmite Easy jornada 10 por confirmar santos contra tijuana 21 horas transmite tu dn azteca deportes jornada 11 marzo 18 santos contra puebla estadio Estadio Corona 19 horas transmite tu DN Azteca Deportes jornada 12 abril 3 Santos contra Pachuca Estadio Corona 19 horas transmite tu DN Azteca Deportes jornada 13 abril 9 Monterrey contra Santos Estadio BBVA 19 horas transmite Fox jornada 14 abril 16 Santos contra Querétaro Estadio Corona 19 horas transmite tu DN Azteca Deportes jornada 15 abril 19 más Atlán contra Santos, Estadio Kraken, 21 horas transmite Azteca Deportes, Jornada 16, Abril 24, Santos contra León, Estadio Corona, 19 horas transmite TUDN Azteca Deportes, Jornada 17 por confirmar, San Luis contra Santos, Estadio Alfonso Lastras, transmite Espien.